a todos y a todas. Gracias por haber venido hoy a este último debate ya de este proceso de primarias. Sabéis que se han realizado dos anteriores, el primero en Torre la Vega el martes en el que se habló del documento organizativo, ayer en las Mundiales que se habló del documento político, en ambos debates participaron las cabezas de, de lista y hoy eh, vamos a hablar de todos los documentos y para ello dos personas de cada lista serán las encargadas de exponerlos. A continuación habrá un turno de preguntas, pregunta-respuesta, el modelo, ¿vale?, que fue lo que se acordó ¿eh? Eh, con los candidatos y con los representantes de comunicación de cada una de las listas. Da eh, la comienzo, la lista lo haremos juntas con Tapia Marea, después de sorteo que lo hemos realizado previamente, y para ello os pues va a exponer Luis de Piñal, el documento organizativo, y María García Bautista, el documento de igualdad. Tienen un tiempo de cinco minutos cada uno, ¿vale? A continuación, será la lista, Cantabria 2019, con José Ramón Blanco y Rocío Aguilar, quienes os presentan los documentos, y cerrará en la exposición Podemos en Movimiento, que serán Fernando Abad y Álvaro Fernández. ¿Vale? Así que comienza Luis del Piñal, ¿Pasa. exponiendo el documento político de, sí, lo haremos juntas, Cantabria en María. Bueno, lo primero, gracias a todos y todas por venir, sobre todo porque ya es el tercer debate, tres días seguidos, y significa, significa mucho un esfuerzo que estáis haciendo, sobre todo unos cuantos que os habéis desplazado a otros, a otros municipios para intentar seguir estos debates. Voy a comenzar hablando del documento organizativo, aunque siempre he considerado que lo más importante y lo que más deberíamos estar hablando aquí es de política y, por lo tanto, eh, habernos centrado más días en los documentos, en los documentos políticos. Eh, entrando ya en materia, nosotros presentamos un CCA amplio, de hecho comparativamente presentamos el CCA más, más amplio de todos, un total de 23 personas lo conforman y además consideramos que es bastante importante que esas personas son personas escogidas democráticamente por, por la Asamblea. Consideramos muy importante que quien tiene que ser el representante de Podemos Cantabria esté escogido por la Asamblea Ciudadana de Cantabria en, en este caso. Además, en ese consejo, con, con voz pero sin voto, habrá una serie de invitados permanentes o invitados temporales en caso de que hubiese algún tipo de, de tema que los, inter, que los interesara. Eh, el más claro ejemplo de, de esto es que los responsables de, de área pueden ser personas externas al Consejo Ciudadano. Entendemos que necesitamos... Especialistas en cada materia y que puede que esos especialistas no estén entre las 20 personas más dos representantes de círculos que tenemos que escoger en estas, en estas primarias que ya han comenzado, por si no lo sabíais. Por lo tanto, puede ser una buena idea que cada área, entendiéndose como grupos de trabajo técnico, lo lleven personas de fuera, personas que hayan demostrado una solvencia técnica y personas que hayan demostrado además, obviamente, un compromiso con, con el proyecto. Además, es bastante importante remarcar que, que bueno, hemos querido hacer una Secretaría General bastante más horizontal que lo que estamos acostumbrados a tener. Esto viene reflejado por, por el ejemplo en las portavocías eh, corales. Si queremos tener un, un Podemos más abierto tenemos que dar la imagen de que somos un Podemos más abierto y un Podemos con muchas caras, un Podemos en el cual se sientan representadas todas las personas de, de Cantabria y claro esto tenemos que demostrarlo con hechos pues, pues como este entrando ya en novedades porque estoy seguro que os habéis leído todos los documentos organizativos entonces lo importante es remarcar cuáles son las las cosas nuevas proponemos varias cosas que entiendo que son bastante interesantes una de ellas son los consejos abiertos los consejos abiertos es algo así como una rendición de cuentas y a su vez una recogida de propuestas. Se harían dos consejos abiertos al año. Esto es algo que, que venimos trabajando, bueno, en este caso eh, vengo trabajando en el Ayuntamiento de Bezana ya tres años y que ha tenido muy buena acogida por la gente. Se entiende que si a la gente le, le dejas participar, se motiva y participa y, y, part y te hace propuestas y a su vez... Tienes un espacio donde explicar por qué determinada cuestión no se ha podido desarrollar tal y como en su momento dijiste o tal y como esa persona propuso. Es muy importante tener un espacio donde todos los inscritos puedan participar y donde todos los inscritos puedan de tú a tú proponer cuál es el futuro que quieren para Podemos Cantabria. Además de, de esto, planteamos otra propuesta que creemos que es eh, muy importante, que es el, el Proyecto Cantabria. En resumen, el Proyecto Cantabria sería algo así como, como un impulsa única y exclusivamente para, para Cantabria, valga la, la redundancia. Eh, pero no solo a nivel autonómico, sino también a nivel municipal. Creemos que es muy importante eh, conectar con la sociedad civil y que esta sea una sociedad civil fuerte, es decir unos tejidos eh, sociales que sustenten a, pues eso, a las personas que no están dentro de organizaciones políticas las cuales pues, eh, necesitan unos recursos para, para desarrollarse. Si ponemos como ejemplo eh, los Podemos Impulsa que se han desarrollado otros, otros años y que serían parecidos a este Proyecto Cantabria, vemos los, los buenos resultados que, que han tenido. Me acuerdo cuando hace, hace un par de meses estuvimos aquí con, con el Banco de Alimentos Infantiles, con Arca, con Amicat, con Alouda y cómo realmente se sentían agradecidos y la cantidad de cosas que podían hacer con nuestra ayuda. La mejor forma de conectar con, con los movimientos sociales y de dotar de ayuda a los movimientos sociales es esa. Además, hemos creado un Consejo de Coordinación Territorial. Este Consejo de, de Coordinación pues eh, ejerce algo así, lo que serían las funciones de se del Senado en España, o las funciones que debería tener el, el Senado en España. Están representados todos los círculos, secretarios generales municipales, están representados también el secretario general general Y de alguna forma, pues es el órgano encargado de asesorar, consultar y fiscalizar al Consejo Ciudadano Y acabo ya porque si no, Pilar me va a matar. No me voy a matar, eh, ¿Sí? me va a matar ¿sí? <risa> Encantado. Vale. Bueno, eh, pues María, vas a poner el documento de igualdad. Eh, pues hola, me llamo María García Bautista y pues mira, o sea, me presento dentro la candidatura de Lo no Haremos Juntas eh, Cantabria en Marea. Y, y bueno, como estos días anteriores, o sea, ayer y antes de ayer no, o sea, no se ha hablado del documento de igualdad, pues, pues vengo a hacerlo. Y, y porque bueno, como ya sabemos todos, eh, vivimos en una sociedad machista y bueno, en caso de que no lo sepamos, pues tampoco es muy, o sea, no creo que resulte muy difícil. O sea, simplemente poniendo un, un ojo crítico, pues yo creo que ya o sea, basta como para comprobarlo. Eh, porque el machismo pues abarca la totalidad de nuestras vidas, o sea, las vidas de las mujeres, eh, va, yendo desde el, desde el ámbito privado hasta el, hasta el público, ¿no? Eh, o sea, sigue existiendo esa concepción del, del, de, de la mujer como, como relegada al, al ámbito doméstico y el hombre pues, es, sigue siendo el que, vamos, el que lleva el, el dinero a casa para muchos. Eh, y demás y bueno, como decía Kate Millett eh, lo personal es, es político no en el sentido de que siguen existiendo pues, muchos, o sea, muchas vivencias que tenemos a nivel personal pues realmente no son, bueno, no, son no están aisladas del resto de nuestra o sea, de la, digamos, del resto de, de, de, de, de ámbitos digamos y, eh, sino que son estructurales y, y políticos no eh, eh, luego por otra parte pues bueno sí que o sea la brecha salarial, la salarial existente pues es es o sea, es enorme y bueno en cantabria pues contamos con la más la más alta de todo el estado ¿no? eh, eh, hace poco hemos o sea, eh, para Ay. Tranquila. <risa> y... gracias y, y bueno por eso, pues, por eso y por muchas otras cosas más que no puedo ponerme a enumerar, o sea, ya me gustaría poder hacerlo porque quería decir que son mínimas no pero no puedo hacerlo, me faltarían muchas horas ¿no? y pues, por eso mismo necesitamos construir una sociedad feminista y que el feminismo llegue a las instituciones ¿no? y pues me gusta o Estaría bien, o sea, me pues gustaría que, que primero o sea, el partido pues, o sea, se feminizase y, y, y fuese feminista, ¿no? Eh, o sea, contribuir para ello. Y, y pues formándonos eh, a través de, pues, de diferentes, o sea, diferentes, no sé, o sea, bueno, de diferentes formas, digamos. Y, y, y desde dentro, pues de llevarlo hacia afuera, ¿no? Y. Y, y bueno y creo que también ahora pues después del 8 de el 8 de marzo que hemos o sea, que hemos vivido tan, tan vamos tan o sea, histórico ¿no? eh, que yo lo he vivido personalmente desde mi organización o sea desde la organización en la que, en la que estoy eh, que se llama Ijanas, eh vamos lo he vivido pues es, vamos o sea es una experiencia maravillosa y, y viendo, o sea, eso ha demostrado que el feminismo ahora mismo está en auge, ¿no? Que, está, que cada vez hay más chicas y más, o sea, más gente implicada y más gente pues, poniendo su granito de arena para, para hacer un pues, mundo un poco mejor y, y, y más feminista, ¿no? Y pues en base a ello, pues seguir trabajando para, para o sea, desde, con una perspectiva de futuro, eh, para, pues para que esté, o, sea, para, para o sea, para que eso se sí, lleve a cabo. ¿no? Y, y y bueno desde, o sea, desde nuestra candidatura pues también o sea, proponemos pues eso el llegar a a las o sea el, a, pues, el acercarnos más a las a los a, los, bueno, a las organizaciones sociales y demás y, y eso y y por, por ejemplo una de las novedades que traemos eh, son las formaciones en feminismo, esto es algo que no hemos hecho eh, porque hemos hecho otro tipo de formaciones, al final eh, acaban siendo de muchos ámbitos y es algo en lo que, en lo que hemos pecado y que desde luego es en algo que tenemos que trabajar mucho puesto que queramos o, o no tenemos que admitir que, que hemos todo crecido en una sociedad, en una sociedad machista eh, muy machista y tenemos de alguna forma que trabajar en la medida de lo posible por quitarnos esos dejes que cargamos entre todas. Y de nuevo Lucía me vuelvo a echar la culpa porque me estoy pasando el tiempo. Bravo, Mario. un poquito cómo es el documento político que empezarías? Eh, como el equipo de Cantabria 2019 estamos convencidos de que los granos aporta seriedad y eficacia eh, las líneas que hemos utilizado partiendo de esto son todas las que tenéis aquí incluidas eh, va a ser un es, es, una, es un documento progresista cantabrista que defiende nuestra identidad es feminista una línea de lucha por los derechos, una línea que busca una economía justa y siempre trabajando en un proceso en común en el que quepan el mayor número de agentes sociales y políticos para que las necesidades de la gente estén por delante de todos. Para hacer esto, hemos tenido que enmarcar el documento en cuatro ejes fundamentales de crisis que, que nos parecen los más llamativos, que serían, en primer lugar, frente a la crisis política, eh, dando luz a un cantabrismo popular de mayorías, de esa Cantabria luchadora y progresista que se ha pretendido callar, donde defenderemos el conocimiento, la identidad y la, ide y la dignidad de Cantabria, con la defensa de la memoria histórica, planes de educación cantabristas, instaurando un día del pueblo cántabro y elaborando un archivo de oralidad, donde se recoja el lenguaje, uso, relatos, costumbres, etcétera, de nuestra historia oral. Eh, también creemos que hay un, hay un eje que es, frente, pues nos situamos frente a la crisis social, estableciendo una renta básica, trabajaremos por la reindustrialización y respetaremos la economía verde con unas medidas claras que garanticen un futuro laboral y económico. También. Otra de las, el tercer eje, eh, se sitúa frente a la crisis territorial y propondremos la reforma del Estatuto de Autonomía, para crear un nuevo marco de autonomía para nuestra tierra, con unas competencias propias efectivas frente al Estado central. Dentro del Estatuto de Autonomía que proponemos, sobre todo, habrá unas leyes fundamentales, que serán el reconocimiento histórico, los derechos sociales, el municipalismo participativo y la estructuración comarcal. Estas son las principales, aunque hay mucho por hacer, como sabéis. Y lo último, que no debemos olvidar, el eje imprescindible, es que para recuperar Cantabria necesitaremos una marea común, propugnando un entendimiento a nivel autonómico con otras organizaciones y movimientos sociales que comparten nuestra idea de Cantabria. De todas formas, eh, ante, antes, antes de empezar con el feminismo, os queremos, os queremos avisar de que eh, tenemos dos propuestas principales, que siempre son transversales, y queremos que estén en todos nuestros documentos y en toda nuestra forma de trabajar, que sean siempre el cantabrismo y el feminismo. Uy, me he pasado, ¿no? Vamos con el documento feminista, muy breve también, en el que el feminismo lo enfocaremos desde dos desde puntos de vista. ¿no? Por un lado, queremos llevar a cabo un feminismo de trabajo hacia adentro, o sea, dentro de la organización, en el que hemos propuesto pues esta serie de puntos, que son un reglamento de gestión de reuniones, una guía de prevención del acoso, un protocolo de participación no presencial, muy necesario, eh, poner la paridad como, como suelo y no como techo, unos enlaces de igualdad en todas las áreas, unos espacios eh, específicos para cuidados, un observatorio de feminismo y LGTBIQ y un sistema de trabajo cooperativo. Esto es nuestro máster dentro, pero luego nos importa mucho salir hacia afuera, el feminismo hacia afuera con todas. Y aquí eh, nuestra agenda feminista siempre va a manejarse en, en tres bases, que serán los cuidados, las violencias estructurales y la brecha salarial y la discriminación laboral. Yo creo que vamos, estos son muy obvios los tres. Para terminar, diré que con fuerza y compromiso vamos a construir un Podemos que impulse los cambios que Cantabria necesite y os recordamos que aquí tiene cabida pues, todas las personas, todas las mujeres, eh, todo el que quiera aportar. Y nada, os doy las gracias por la asistencia. Bueno, muy buenas y lo mismo que han dicho mis mi compañera y mis otros dos compañeros. Eh, daros las gracias por, por la tercera tarde. Esta campaña decía Rosana, decía, yo creo que lo decías ayer, que tenía más intensidad que la campaña de las, de las últimas nacionales. con pues Tantos medios, tantos actos y no sé qué. Y ya por fin ya terminamos hoy los actos así de... De, pues eso, de exposición de nuestros documentos. ¿no? Y yo os voy a hablar ahora del organizativo, que lo que estoy viendo durante estos días es que, no, lógicamente, todos dependemos de Vista Alegre 2 pues prácticamente los documentos son todos muy parecidos. el organizativo hay pequeños detalles que intentaré deciros. Eh, por ejemplo, nuestro Consejo Ciudadano va a ser un Consejo Ciudadano muy chiquitín, de 14 consejeros o consejeras, más la Secretaría General y los dos, y los dos representantes de los círculos que también se están, que se están votando, que han empezado creo que a votarse hoy en Torre la Vega, pero os no o en Bezana. Y eso sería el Consejo Ciudadano de manera inicial. A ello hay que ir sumándole luego que todos los secretarios generales actualmente municipales, actualmente solo tenemos uno que es el de aquí de Santa, la de aquí de Santander, pero que en cuestión de un mes y medio, creo que para junio, se van a ir sumando más secretarios generales por todo, por todo Cantabria, pues también serían miembros... ...de este Consejo Ciudadano... ...pues para esa comunicación directa... ...entre los Consejos y las Secretarías Generales... ...y el Consejo Ciudadano Autonómico... ...también hay que decir... ...que se sumarían... ...todos los cargos públicos... ...de Podemos Cantabria... ...es decir, actualmente tenemos... ...cuatro diputados... ...tres autonómicos y una... ...nacional, como estos documentos... ...van vinculados con la Secretaría, con la Secretaría General... ...por lo tanto, si saliera elegida... Rosana, pues ella ya sería miembro del Consejo Ciudadano, pero el resto de los cargos públicos no, como son Alberto Volado, Verónica o yo, pues pasarían a ser miembros también de este Consejo Ciudadano, situación que hasta ahora, salvo en contadas ocasiones, eh, había sido yo solo invitado en, en contadas ocasiones, como he dicho, y por ejemplo Rosana nunca había sido invitada al Consejo y había ese esa falta de comunicación entre el órgano que toma las decisiones políticas y los órganos que ejecutan esas decisiones políticas. A lo que también hay que añadir que en este Consejo Ciudadano, que como os he dicho era chiquitito, pero como veis va ampliándose, va ampliando a todo Podemos prácticamente, se suma un portavoz de cada círculo que tenemos en, en Podemos Cantabria, algo que tampoco se estaba haciendo hasta ahora, y de ahí venía esa desconfianza que yo que percibía, que se percibe en algunos círculos, de lo que están haciendo las estructuras, la ejecutiva de los partidos. Y al estar todos los círculos, o sea, un, todos los círculos, un representante de cada círculo, también en todas las asambleas y todas las reuniones que haga el Consejo Ciudadano, pues se percibe como tras o sea ya no hay nada que temer, ni nada que esos están haciendo cosas en contra nuestra etcétera etcétera sino que cada círculo va a tener un representante dentro para saber lo que se está haciendo pues en ese en ese de esa manera hacemos una, una abertura total a una tra de transparencia es un caso más de transparencia pura nuestra que somos es una de nuestras banderas la transparencia de podemos en general y eso es lo que tenemos que hacer. Y el último añadido que iría a nuestro Consejo Ciudadano serían los responsables de áreas. Los responsables de áreas hasta el momento solo eran miembros del Consejo Ciudadano, Tenía que haber sido eh, miembros elegidos por la Asamblea, pues nosotros proponemos que también los responsables de áreas no tengan por qué ser miembros del Consejo Ciudadano, que pueden ser pues, compañeros de los, círculos o, ¿sí? de los círculos o de la o de diferentes círculos locales o territoriales o gente que se busque técnicos para labores muy técnicas, muy concretas como pueda ser medio ambiente, como pueda ser vivienda como pueda ser economía, etcétera, etcétera y estos pasarían a ser también miembros del Consejo Ciudadano esto lo hemos entendido como porque es una de las maneras que vimos que podríamos recuperar a gente que se ha ido a gente que se ha ido, mira ahora mismo y no es por señalar, te estoy viendo, María Ángeles que no no serías miembro del Consejo Ciudadano puesto que no te presentas porque no te presentas podríamos recuperarlo luego me, me han dado ya el toque pero bueno, también añadir que tenemos dos encuentros de, círculo, de círculos de inscritos obligados por reglamento, uno sería en enero y otro sería en septiembre estos dos encuentros tienen dos objetivos puros que son la rendición de cuentas de tanto los cargos públicos como de los cargos orgánicos, una situación que hasta ahora no se había dado. Por ejemplo, somos cuatro diputados y no hemos hecho una rendición de cuentas en lo que estamos ejerciendo del cargo y ya sería por obligación haríamos esa, esa rendición de cuentas del trabajo que hemos hecho. Eh, sí, voy terminando. Al mismo tiempo que es... Eh, se inician pro, eh, se recogerían por parte de todos los inscritos y los círculos propuestas para cada ciclo político que estamos hablando de febrero a junio y de septiembre a diciembre ¿no? y ya por último por último, el Foro por el Cambio, también le hemos metido dentro del organizativo, que sería obligatorio también hacerle, eh, creo que es en septiembre cuando se haría el Foro por el Cambio, de tal manera que toda la sociedad, todos los inscritos, todo el mundo y la sociedad civil organizada fueran los protagonistas, no solo como espacio de reflexión, como habíamos hecho hasta ahora, sino que también se recogieran conclusiones de cada espacio que se haga con la sociedad civil y esas conclusiones sean trasladadas. A los, a los diferentes órganos de Podemos para Caldabria para que se transformen en propuestas políticas, modificación de leyes, etcétera, etcétera. Y, y no me ha dado tiempo a más. Bueno, vale, pues ahora me toca el turno a la candidatura Podemos en Movimiento. Hablarán vosotros, Fernando Amat y Álvaro Fernández. Casi que... ¿De PIB? Sí, sí, pero... En este caso, puesto que esta candidatura los políticos organizativos no consideran cualquier resto, tienen otra consideración al respecto, ellos nos van a hablar de sus documentos políticos y de municipalidad. ¿Vale? Cinco minutos cada uno, lo mismo. Y les quito la publicidad. Vale, esto es una trampa mortal. Natalina, gracias. ¿Quién empieza de nuevo? Comienzo yo. Eh, bueno, mi nombre es Álvaro, eh, soy integrante de, de Podemos Torre la Vega desde, desde su fundación. Y primero de todo, pedir disculpas, nos habría gustado que hoy estuviese una mujer aquí, eh, pero la compañera le han cambiado el turno y no puede venir, cambió el cambio de turno de trabajo, así que sentimos mucho no, no poder eh, traer una compañera aquí para que defienda el, el documento de, de igualdad. Eh, bueno, para empezar, podemos, tras estos cuatro años, eh, desde su fundación creo que hay que hacer balance y ha quedado claro que de las fuerzas políticas, en lo que hablamos en Cantabria, eh, Podemos no comparte absolutamente nada con las otras tres fuerzas políticas con representación, eh, ni con PRC, ni con PSOE, ni con el Partido Popular. Y lo digo porque, bueno, yo la política autonómica no la he seguido tan al detalle, pero la política municipal sí. Y es que estamos en una comunidad autónoma plagada por el caciquismo, por redes clientelares, al igual que en muchos otros lugares. Aquí además, como son municipios muy pequeños, Generalmente no hay suficiente gente como para cohesionar un movimiento social o una herramienta ciudadana que vele por los derechos. En ese sentido, la tarea que tenemos en Podemos eh, es unificar en Cantabria el sujeto político para mantener la representación autonómica. Me parece demasiado optimista decir que vamos a entrar a gobernar cuando eh, Cantabria en los últimos 20 años es Podemos, hemos sido Podemos los primeros que hemos conseguido representación tres, digamos muy, muy pequeñita eh, la última fue Izquierda Unida hace 20 años es decir, es, vivimos en una comunidad de derechas vivimos en una comunidad rural en la que hay muchas dificultades para construir entonces yo creo que tampoco hay que marcarse unos objetivos como podemos verlo en la comunidad, en Madrid o en grandes comunidades autónomas, aquí es una comunidad más pequeña, entonces creo que hay que centrar el debate eh, a, a agrupar a la gente en temas centrales, y esos temas centrales Creo que no son ni culturales ni folclóricos, que también, sino económicos. Nuestra comunidad autónoma pierde población, eh, es la mayor en brecha salarial de todo el Estado, eh, carece de políticas económicas, de estrategia económica. En la comarca del Besaya eh, somos plenamente conscientes de ello, ya que en esta legislatura, a pesar de la presión que se ha hecho en el Parlamento por parte de Podemos y de fuerzas sociales en la calle, no ha venido inversión. Nada. De, o sea, Os pongo un ejemplo. Eh, montan una, una para, reparan una parada de autobús y viene el consejero de obras, o sea, así es, imaginaos la inversión que ha llegado, aquí me consta que en Santander las inversiones llegan pero para un área concreta y mientras los barrios van perdiendo cada vez eh, eh, accesibilidad, la gente se va yendo, o sea, son problemas que creo que hay que abordar en Cantabria, no podemos quedarnos simplemente en lo cultural, que también, hay que abordarlo. No podemos dejar que nos lo, que nos lo lleven, como siempre, quienes gobiernan. Eh, eh, para lo que es en el tema municipal, porque creo que es fundamental ver que en Cantabria, sin los municipios, si no se construye desde abajo, desde los municipios, va a carecer de fuerza toda la iniciativa autonómica. Necesitamos defender no solamente las candidaturas municipales que, con las que tengamos un acuerdo político, sino también aquellos colectivos ciudadanos, que igual, o sea, colectivos vecinales, colectivos sociales que con los que igual no tenemos una, un 100% de acuerdo en todo, pero en medidas concretas sí. Por ejemplo, seguramente los movimientos vecinales y sociales de Santander estén en contra del plan general, o estén en contra de la última medida que quieren hacer aquí en, en la costa. ¿no? Eh, creo que hay que tejer alianzas en torno a consignas concretas de materia económica para aglutinar a la gente, porque las siglas por sí solas no sirven O sea, Cantabria, la, digamos, quienes apostamos por una Cantabria eh, diferente al servicio de la gente, que respete el medio ambiente, que apueste por la igualdad, somos muchos y muchas, muy diversos y diversas y no puede ostentar esa representatividad solamente uno, dos o quince partidos. Hay que abrirse a la sociedad y la gente está, yo la veo, un poco defraudada porque esperaba mucho más y de, lo que, de lo que ha tenido. Eh, creo eso sí, que se han hecho grandes avances, se ha resistido que aquí en Cantabria, como sabréis, es, es difícil a veces, y, y creo, ante todo, que tenemos que dejarnos llevar, digamos, un poco por la ilusión, por el optimismo, pero tampoco querer conseguir todo de la noche a la mañana. El gobierno es algo, eh, una responsabilidad enorme, mirar qué ciudades lo han, lo han conseguido, las dificultades que tienen, y aquí en Cantabria nos queda bastante a recorrido, y no es un fracaso si en la siguiente legislatura se aumenta la representación que actualmente tenemos en el Parlamento de Cantabria, además agrupando otras fuerzas políticas, otras ideas, eh, lo consideraría un gran acierto y sentar las bases para un proyecto que en, en años o incluso en décadas hay que tener paciencia, pueda cambiar esta comunidad autónoma, que recordemos, es muy pequeñita, rural, y realmente eh, somos, estamos siendo, digamos, los pioneros en muchos ámbitos. Pues eh, Terminar que en, en lo relativo a lo municipal, eh, creo necesario que evitar las sopas de siglas. Creo que si la gente que quiera abordar en un municipio se cierra a hacer a las listas, no empieza a hablar de, las de los temas concretos de ese municipio, no permite que gente que igual no está en política, pero que quiere defender su municipio, participe, no, vas a tener, no vamos a tener eh, candidaturas realmente ancladas, con anclaje territorial que permitan desarrollar. Y bueno, ya es, es todo. Gracias. La mayoría ya me conocéis. Soy Fernanda Abad, candidato a la Secretaría General por Podemos en Movimiento. Y bueno, como ya se lleva dando muchas vueltas a esto de los debates, pues quería hacer una intervención un poco más informal. Ya hace unos 2.500 años, eh, um, Platón dijo aquello que, de, de que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. El... Después, en 2014, lo volvieron a repetir con el no nos representa en el 15M, que básicamente es otra vuelta de lo mismo. Y en el fondo, en 2014, cuando se lanzó Podemos, era lo que se buscaba, que la gente se implicase en la política. Como esos círculos que se lanzaron, se llenaron de gente, hubo un montón de gente con un montón de ideas nuevas, mucha gente que venía del 15M, de otras partes. Incluso gente cansada de los partidos políticos tradicionales, vino gente cansada del PSOE, del PRC, de Izquierda Unida, hasta alguna de Falange. Y la verdad es que llenó de esperanza ver cómo toda la gente hacía propuestas, trataba de organizarse. Pero claro, eh, Podemos ser el partido del cambio y por supuesto las cosas cambian, ¿no? El... ...se ha producido un progresivo vaciamiento de los círculos... ...la gente ha perdido un poco la ilusión... ...incluso la esperanza, ¿no?... ...lo que en un principio iba a ser algo totalmente participativo... ...lo que es una... ...se llama una democracia líquida radical... ...donde los representantes o las representantes... ...simplemente expresan la voluntad de las bases... ...de las mayorías... ...pues ha ido esa tensión, ha ido hacia el al revés... ...y se ha convertido en un partido... ...pues bastante vertical y bastante burocrático... ...donde los círculos son poco más que espacios de debate... ...que si tuviesen alcohol serían bares. ...entonces... Somos el Partido del Cambio, ¿no? De nuevo. El, fijaos que en el Mover Ficha pues, decíamos cosas como, por ejemplo, nacionalizar las eléctricas, una banca pública, apoyar claramente el derecho a decidir y el referéndum catalán, e incluso cosas como salirnos de la OTAN. Joder, ahora tenemos un gema en el partido del secretario general de, de Madrid. Sinceramente, <risa> el Partido del Cambio es hacia afuera y hacia adentro, más incluso hacia adentro, por lo que hemos podido ver. Y bueno, pues realmente salimos a las plazas con una intención y el tiempo y los avatares de, de la política pues nos han llevado a otra posición. Y desde Podemos en Movimiento hemos querido pues, recuperar ese Podemos inicial, ese manifiesto a mover ficha. Cuando en 2014 se ilusionó un montón de gente que votó masivamente, un millón de votos, ¿os acordáis? Los cinco eurodiputados y eurodiputadas. Y a partir de ahí se empezó a construir un proyecto que, que podía haber sido muy grande, pero fue la burocracia... ...la que lo acabó estrangulando. Entonces, claro, no somos UPyD. Eso está claro, no podemos tener el mismo destino de UPyD. Tenemos que tener claro, en primer lugar, por qué surgió Podemos. Podemos surgió como un grito de toda esa gente que estaba desesperada, que no veía un futuro. Llevábamos ya unos años de, de la feroz crisis económica que había asolado pues, todo el mundo en realidad y un montón de gente se quedó en el paro empezaron a echar a la gente de sus casas por no pagar la hipoteca se veía que los políticos eran completamente corruptos ineptos e incapaces de hacer nada por el pueblo y entonces ese grito desde abajo de las bases de, de las desposeídas de la tierra ese grito de, de socorro no de decir hasta aquí hemos llegado esto tiene que cambiar pues se ha quedado un poco apagado y bien cierto es que ha virado Podemos de defender a, a la sin tierra a la gente que estaba precarizada ...a fijarse un poco más en esa clase media urbana... ...que ha perdido algo de poder adquisitivo... ...y ha empezado a hacer propuestas hacia esa clase media urbana. Entonces queremos recuperar un Podemos... ...que se preocupe realmente por la gente que peor lo está pasando. No quiero dejar, dejar de lado a, a esa clase media urbana... ...pero principalmente tenemos que fijarnos en esa clase trabajadora... ...precarizada, que está en el paro... ...la generación más preparada de la historia... ...que se ha tenido que ir, o fuera de Cantabria... ...o incluso fuera del país... Y tenemos que tratar de recuperar un Podemos que defienda a esa gente. Un Podemos que tenga claro de dónde viene, que venimos de las plazas del 15M, que nunca podemos olvidarlo, que tenga muy claro a qué gente está defendiendo y que tenga muy claro hacia dónde va y las medidas que tiene que tomar para ello. Por eso lo que planteamos es un Podemos con una democracia líquida radical, donde al final el documento organizativo... Sea papel mojado, porque lo que importa son las bases, son los círculos. Lo que proponemos es un Podemos de nuevo, como el del principio, en el que los círculos reunidos en asamblea puedan tumbar incluso propuestas del gran líder Pablo Iglesias, como sucedió en 2014. Y tenemos que recuperar eso. Tienen que ser los líderes quienes teman a la gente, a las bases. Y tenemos que tratar de volver a un Podemos que vuelva a ilusionar a la gente... Pero no una ilusión vacía, una ilusión de realmente cambiar las cosas, de volver a saltar los cielos y de acabar con el régimen del 78 y construir entre todas y todos un país que nos represente a todos y que no deje a nadie atrás. Muchas gracias. No sé cómo lo queréis plantear en principio una persona por cada una de las candidaturas para responder a las preguntas, yo creo que a lo mejor es que estéis sentados para estar más cómodos, ¿no? Pero bueno, eso, como vosotros lo consideréis. Eto igual, ¿eh? Pero en el claro, es que tenéis que estar aquí. ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que no Son tres, tres. Luego también os voy a decir... Eh, eh... <Risas> Madre mía. <risa> Hay más preguntas del público que junto con las <risa> la que han llegado. Voy a intentar las que han dado aquí y las que han llegado por correr el trato. Porque es verdad que que sabes que han llegado baterías de muchas, lo que vamos a hacer es que una sola pregunta, las pregunte y las preguntas. Si formar, la pregunta Y también os digo ya de antemano que he retirado preguntas que me parecían ofensivas, bueno, que pues creo que no, no son pertinentes ni aportan absolutamente nada al debate. Vale, eh, pues vamos a empezar. Ah, no, pero estáis unidos. No os sé, olvidáis. no Sí, no me Tres Tres hombres. No, cosas, Tres hombres! No cosas, ¿no? ¡Vaya, vaya, vaya! vaya vaya, vaya, vaya. no, no, no, no, no, no, ¿Te no, no, no, estar aquí, no, estar, ¿eh? Comienzo por formular una pregunta de Luis Palos. Vale. Todas las candidaturas hablan con mayor o menor medida de la administración de las sensibilidades de la sociedad cántabra, como que también será con las ONG solidarias con causas justas. Bien, si en Cantabria existen dos ONGs que trabajan por la misma causa, una de ellas recientemente creada y minoritaria, con trabajos minúsculos y sectarios, quiero decir que desarrollan solo trabajos solidarios para una parte de la población seleccionada por ellos, ONG que comulga por ruedas de molino lo que diga la representante, la delegada en de Cantabria, aunque no sea ni ético ni moral, que viaja solamente a visitar a sus niños de acogida y nada más, cuya capacidad de trabajo es muy limitada y no trasciende en el pueblo, del cual dicen que son solidarios. Y sin embargo, hay otra ONG es que la preguntaba al final, esta es la introducción, ¿vale? Sin embargo, hay otra ONG que trabaja por la misma causa y lleva 20 años de experiencia mayoritaria con un trabajo desarrollado, que es el ejemplo de otras ONGs a nivel estatal, pero que es muy crítica con la gestión de los representantes del pueblo, al cual ayuda solidariamente, y que a pesar de los inconvenientes que les pone la delegación en Cataluña, si hacen su trabajo, proyectos de muy alto calado, todas ellas a través del Ministerio de Cooperación, un trabajo que es muy valorado por el pueblo, ahora viene la pregunta, ah, no. <risa> sí, sí. ¿con qué ONG se implicaría cada una de las candidaturas? ¿Con la primera no. con la segunda o con la es una ¡Aguántate de. ¡Pues es que no okay. Empieza José Ramón, que es compañero de su lista. Igual sabe lo que está hablando. Hombre, según las dos descripciones que ha habido, está claro, ¿no? O sea... Creo que está muy evidente. Desconozco absolutamente de, de qué se está hablando pero la lógica me dice que con la segunda, porque es quien lo está haciendo como, como se debiera, pero, pero es que no, no puedo dar más valoración porque no sé de, de qué de qué organización se está hablando, la verdad. Pero lo lógico me dice que la segunda opción. Pero también el propio relato, el propio relato te ayuda a ello. O sea, <coughs> eh, creo saber de qué organizaciones está, está hablando a pesar de que me parece bastante difícil. Por Difícil asegurarlo y no me voy a meter en el jardín de poner este relato en, en boca de nadie. Eh, entiendo entiendo esto que la pregunta es un tanto. Es un tanto anómala y habría que escuchar también la parte de una persona en la cual trabaja en la otra organización. Bueno, pues yo creo que sin, sin conocer más al detalle, yo la verdad lo que, es que me parece es que eh, solo puede haber una. O sea, solo puede haber una asociación, solo puedes dar eh, apoyo a una, eso sí que me parece sectario, la verdad. Eh, yo yo creo que mira, porque estamos en una comunidad pequeña y en otros lugares eh, lo verías bien. Y dices, mira, hay otros, hay otros que están empezando y hacen lo mismo que nosotros, mira qué guay. Aquí no, aquí es, pues, se tenían que haber venido con nosotros. Y eso pasa, creo que es algo muy clancado eso. Y es de un lugar, pues, pequeño como el que estamos y es algo que hay que superar. Y además yo creo que, bueno, esto, si en una rueda de identificación me ponen a mí uno así y a otro, o sea, es que está a dedo, a dedo. Así que creo que no hay información, yo apoyaría a ambas, a una, si los proyectos son de mayor calado y tiene más consolidación, igual se la da más dinero, más apoyo y otra menos, porque es pequeña. Pero en ningún caso creo que haya que quitarle la ganas a la gente de organizarse de manera autónoma, más bien al contrario. Yo no sabía, no sabía de cuáles hablar. Esta pregunta es de Omey, yo no sé si estoy diciendo bien su nombre, o está aquí. Omey, Omey. bueno, la leo, vale. Vale. Es una pregunta para todas las listas que, como la anterior, viene con un preámbulo y al final. <risa> Vamos a hablar de mi libro. Pues os dale, ¿eh? atento. No me despices. En Asturias, País Vasco, Madrid, Extremadura, Valencia, la inteligencia límite está valorada en un 33%. En el libro que tienen en el el donde viene recogido por el Gobierno de Cantabria, el porcentaje que tienen que dar por inteligencia límite es un 15%. Eso tiene que cambiarlo el Gobierno de Cantabria. En la este colectivo está en desventaja respecto al resto de España, por esta cuestión. En 2014, eran 804 personas afectadas y no tenían ninguna asociación como tal de inteligencia límite como en el resto de España. ¿Qué pensáis hacer con este colectivo? ¿Vais a poner al colectivo de inteligencia límite a la altura de las demás comunidades autónomas para que les resulte algo más fácil encontrar trabajo? Ya que en muchos casos se diagnostican en personas adultas cuando en la vida laboral tienen problemas, ya que tardan más en adaptarse, aprender y coger el ritmo de trabajo. Bueno, pues yo creo que en ese sentido eh, una buena manera que tienen la, sin conocer el detalle la problemática de ese colectivo eh, creo que a través de los contratos públicos, por ejemplo, una de las eh, pri principales medidas que permite la nueva ley de contratos que transpone las directivas europeas 23 y 24 barra 2014 sobre contratación pública, eh, dice que hay que discriminar, o sea, que se fomenta que se, discrie, que se discrimine favorablemente a colectivos que tienen dificultad de acceso a los empleos. Eh, puede ser a, a este colectivo o a muchos otros, puede ser a migrantes, puede ser a las mujeres que tienen que eh, cuidar a los hijos, eh, y tienen problemas para acceder al trabajo, para formarse del eh, en en mismo modo que, que, otros, que otros compañeros que acceden a ese puesto. Entonces yo creo que es una buena medida. Eh, tengamos en cuenta que cada vez más las grandes empresas viven de los contratos públicos, estamos en una crisis sistemática y esto sería una buena medida, tanto para hacerlo en los municipios como en el gobierno autonómico. Y no puedo hablar más porque no conozco más la problemática del colectivo que, que citas. Muy bien. Bueno... Desde luego que el ejemplo que está dando es, es irregular y es injusto. Eh, desde Podemos hemos hablado, sobre todo estos, estos meses pasados, no sé si os acordáis, de, la, de por ejemplo la equiparación salarial, viendo las injusticias que se desarrollaban de las condiciones laborales que tenían unos agentes de unas comunidades y, y otras. Y esto sería un caso, claramente, que tendríamos que hacer una equiparación, en este caso, de los parámetros con las comunidades vecinas. Si los datos que, que están dando eh, son ciertos, estamos hablando de que se pide eh, el doble de, de discapacidad para poder llegar a, a esas ayudas. Por lo tanto, antes de comenzar a, a dar ese tipo de ayudas, a incentivar a este, a este grupo de personas que al estar un poco en tierra de nadie se ven doblemente discriminadas, pues habría que comenzar a, a legislar bien, bien sobre ello y vamos, entiendo que esta pregunta perfectamente podría, podría ser el cuerpo de una iniciativa que, que llevara al Parlamento e intentar cambiar esta, esta imposición. Sí, yo lo que iba a decir es que si está aquí quien la, quien la ha realizado o llegó por email que ahora mismo se, está, se va a tramitar en, inmediatamente, creo que es, va a entrar de manera inmediata una ley ya está, que se ponga en contacto, ya sea, no sé si lo va a llevar ese tema, Verónica o Alberto Volado, que se pongan inmediatamente en contacto con nosotros en el Parlamento de Cantabria para adaptarlo. O sea, no es qué es lo que vamos a hacer, no, vamos a hacerlo ya, ahora, porque es, es, se lo estamos tramitando, que ha debido entrar ahora, creo, y por lo tanto, para esa, para esa situación... Que se, que se solucione. Más allá de, de teorizar, vamos a solucionarlo de manera inmediata, que podemos ahora, que está abierto, digamos, la, la caja de la modificación de este tipo de leyes. Que es cierto que muchas veces las preguntas parecen que es que esto, que, que a elaborar un programa electoral. O sea, es de, de, de tal de ta concreción sí, que parece que, que estamos, estamos elaborando el, un programa electoral. En realidad, que, o sea, la gente. Que hay que tener en cuenta que lo que vamos a hacer es precisamente una dirección, un consejo funcionando en el centro del cual y con ayuda de todas elaboraremos cada una de estas medidas con calma. No, no, este esta no, año, que se reúnan ya, que la, que la ley de discapacidad se está negociando ahora. Hay cuestiones de ese tipo tan, <risas> tan concretas que ninguna de las que estamos aquí, porque por ser expertos, se y merecen mayor, aparte que yo desconozco por completo, que no tienen unas preguntas en plan... Yo creo que es desallar, Capitán ya. de Arbania. Bueno, eso a la asociada. Sí, sí, sí, sí, vale, esta es una Pero pregunta de Pero te hacer un Rajoy, ¿vale? ¿eh? eh es una pregunta de Vicky para Tantaria 2019. ¿eh? Bueno. Eh, con respecto al documento organizativo Y dice, ¿qué sentido tiene para vosotras las representantes de los círculos? ¿Qué trabajo buscáis que hagan cuando habláis de un representante por círculo dentro de nosotros? Sí, eh, los representantes de los círculos les establece el Vista Alegre 2 y tienen voz y voto en la toma de decisiones. Lo que pasa es que el resto de los círculos que van a ser miembros del Consejo Ciudadano, los portavoces, no tienen derecho a voto. Tienen derecho a voz, derecho presencial, derecho a, ver toda la, a, a trasladar la opinión de su círculo y a, y a llevarla al círculo la opinión del Consejo Ciudadano. Pero no tienen derecho a voto, cosa que. ¿Estás ¿no? Sí. ¿Qué buscáis? A ver. No. no, te estaba haciendo la diferencia, te estaba la diciendo diferencia la es diferencia. El... Y lo Pero, que... ¿Para qué queréis unos representantes de claro. círculos? Eh, o sea, ¿para qué queréis un portavoz de cada círculo cuando hay unos representantes de círculos? Sí, porque entendemos. ¿Para qué servirían sí. los representantes de círculo? Sí, te estaba diciendo la diferencia dentro del orgánico y luego hacia afuera, los representantes de los círculos... Bajo mi punto de vista, que luego es el consejo que salga quien tenga que decidir las funciones, etcétera, etcétera, ¿eh? pero bajo mi punto de vista creo que tienen que ser los dos encargados puros de hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, una extensión de círculos y de órganos por todo el territorio de Cantabria, una extensión de verdad, debiera ser parte de esa función, junto con la Secretaría de Organización, los que vayan creando nuevos Podemos que no se ha estado haciendo, por desgracia, por falta de, de capacidad, por falta de tiempo, ...por, por mil, mil motivos, esa entiendo cuál es la función de los que os presentáis... ...bajo mi punto de vista, así que para trasladar ideas, trasladar debates... ...que haya en el Consejo Ciudadano, para eso están los portavoces de, de los círculos... ...para que hagan ese, ese traslado de información o de debate, pero para lo que es... ...bajo mi punto de vista, la función de los que os presentáis a, como representantes de los círculos... Yo creo que es la función de extensión pura que se tiene que hacer, porque para eso, para eso en su día, Pablo Iglesias cuando explicó el documento, fue lo que dijo que era. Esta es una pregunta de Verónica Otoñez para Cantabria 2019. Dice, meter gente en el CCA por la puerta de atrás no es estafar la voluntad de la Asamblea Ciudadana, que es el único órgano... ...que por los documentos de Vista Alegre 2 tiene la capacidad de elegir a las personas que tendrán capacidad de decisión política? No, porque como bien he dicho, eh, es, un perro, es un puro ej ejercicio de transparencia, que lo he dicho antes en la, en la introducción, y por ejemplo, por seguir con el tema de los círculos... No tienen voto. Por lo tanto, la, la, el poder que da la Asamblea Ciudadana, a los consejeros, a los representantes y a las secretarías generales, sigue absolutamente intacto. Lo único que no hay es el oscurantismo que hemos tenido hasta ahora, donde eh, los círculos, hemos visto tomas de decisiones y hemos visto actas que se tomaban por diez 11 personas, decisiones tan importantes como los presupuestos de Cantabria y por lo tanto, y había, y por lo menos aquí en el Círculo de Santander y en Camargo y en el de Corrales y otros seguramente, no sabían lo que está pasando en el Consejo Ciudadano y cuando venían las actas, las actas eran muy breves, que no se sabía qué debate ha habido, no se ha sabido nada de eso y de esto nosotros hemos entendido que si la mejor transparencia es que estés, Dentro del Consejo Ciudadano, viendo lo que pasa, ni más, y por eso hemos creído conveniente que para eso meterlo ya no que vayas a ser invitado, porque invitado puede ser cualquiera, pero de esta manera ya está obligada la invitación a los círculos, a los Consejos Ciudadanos o a los responsables de Ares. planteáis en vuestros programas un cambio en el modelo de compra pública relacionada con los comedores de colectividades es un asunto con implicaciones económicas sanitarias educativas, medioambientales, no éticas y sociales eh, bueno, si me permitís es una cosa que estoy eh, precisamente precisamente eso, es algo que ya estamos muy... ya precisamente mañana mañana se activa en el Parlamento la propuesta porque, a ver, esto es no, no veo a Raba, no sé dónde está Raba se ha, ido. Ah, se ha ido. Bueno, pues es una batalla que llevamos dando durante él casi cinco años. Nosotros en Podemos, desde, digamos, el mundo rural, dos años, de que en los comedores escolares, en los hospitales, en las residencias de mayores que dependen del gobierno de Cantabria, el CAD, o sea, todos los donde se debe comer a, a alguien por parte que dependa del gobierno de Cantabria. Pues que sean productos ecológicos, productos de proximidad, se cumplan unas cláusulas sociales en los que atienden los comedores, etcétera, etcétera. Y esa batalla la llevamos dándola durante dos años, de hecho la hemos liderado haciendo ceder al gobierno, pero pasó una cosa muy curiosa en septiembre, que se cambió al consejero de Educación, y donde dije, digo, digo, Diego, y el señor Cantamañanes, pues nos lo cambió de arriba abajo esto y ha dejado a el pliego de condiciones, que es lo que le pasa a Raba, le ha desvirtuado totalmente, incluso le ha puesto peor que lo que había de los comedores que vienen desde Euskadi, o sea, lo ha dejado, hecho una chapuza y, y es una batalla que en breve, de hecho lo que pedimos en la propuesta que llevamos al Parlamento a partir de mañana, es que se vuelva marcha atrás a, a todo esto que ha iniciado el consejero y ¿No? sí. sí, poco más que añadir Solo añadir que me da mucha pena Que se haya ido justo ahora Cuando íbamos a responder la pregunta Que después de tanto tiempo que ha estado trabajando En, en este tema Es precisamente mañana Cuando por fin se va a poder materializar El trabajo bueno que entre, entre otras personas eh, pues Sánchez Raba, José Ramón Y mucha otra gente ha estado, ha estado trabajando Vale, esto es una pregunta de quitos para todos uh -huh. No, no, creo que ya lo ha respondido. Es que es la sí, es línea política del partido, eso. Sí, eso haciendo preguntas. Vale, la fórmula. Aparte de la autonomía municipal, ¿no pensáis que hace falta una estrategia conjunta a nivel autonómico de cargas municipales que priorice el entendimiento con candidaturas como Castro Verde, ACPT o Santander Sipón? Pues usted, Yo creo sí, que que, rapto, Yo creo que sí, y no es solo necesario, eh, o sea, es necesario. Eh, unidas a las candidaturas a la gente que las forma, pero también a gente hacia afuera. Entonces, creo también que no, no hay que dejar que las siglas o las marcas limiten el potencial eh, que tienen ayuntamientos en eh, no utilizar una, un logo definido. La gente cuando ve Unidos Podemos, veis que Izquierda Unida, ve Podemos, hay mucha gente que siente rechazo. No porque igual esté en contra de eso, sino porque no comparte, eh, no, está, no está muy a favor de cómo funcionan los partidos políticos. ¿no? Son muchos años de ver que una y otra vez los distintos partidos, incluso algunos que, que propulgaban cosas muy, muy similares a las que pedimos ahora, pues hayan fallado. Entonces hay una reticencia a, a la política institucional que va a ser difícil superar y creo que utilizar una marca común en, en la que la gente no se sienta bajo el ala de los partidos eh, va a ser una, una, buena, una buena medida y va a mejorar digamos, los resultados. Eh, de todos los que, colectivos que has nombrado yo creo que sí, yo creo que no hay que ser sectario y ver que aquí tenemos un riesgo de que gobierne otra vez la, la extrema derecha el Partido Popular con no se sabe muy bien lo que es Ciudadanos o lo que es esta nueva formación que ha creado Onda Cantabria o algo así entonces creo que hay que ir a, ir a la unidad sería una terrible eh, decepción y una derrota eh, presentar en cualquier ayuntamiento más de una lista que represente un, pro, un proyecto similar en ese sentido creo fundamental hacer un esfuerzo por mucho que en cuestiones personales no te lleves o que sea, eso hay que dejarlo a un lado. Tenemos que dejarlo a un lado porque lo que nos jugamos es el futuro de todos y todas. Bueno, respondiendo a Marcos, efectivamente, yo, yo creo que sí. De hecho, es algo que venía incluido en la propuesta de la marea cántabra de Arrontin que presenté y que en su momento fue bastante polémica, pero bueno, eh, da la impresión que ahora todas las, todas las listas... Eh, lo, lo, lo han asumido como, como algo importantísimo y es que es sin lugar a dudas la, la herramienta que necesitamos si realmente queremos, nacer, queremos hacer para lo que hemos nacido, que es cambiar la, la vida de la gente, cambiar la vida de la gente se hace desde las instituciones, no desde la oposición, se hace desde el poder ejecutivo. La única oportunidad que tenemos, porque de hecho la casualidad que ahora tenemos en Cantabria una oportunidad histórica con una derecha dividida con una derecha que en los lugares donde está gobernando, como puede ser Santander, parece que está haciendo todo lo posible por ver qué cosa puede hacer peor que la anterior. Es una serie de, de catastróficas desdichas, el, el mandato de la pobre Gemma igual. Tenemos la oportunidad de dejar nuestras diferencias a, a un lado y, y unirnos para crear un espacio, un espacio político que, como bien comentaba antes Álvaro, las siglas entiendo que deberían ser secundarias cuando nos presentamos. Todos en, en Podemos, Podemos se presentó no como un partido político tradicional, se presentó como una herramienta electoral, como ser la voz de, de la calle. Yo creo que eso se ha ido perdiendo en, en los últimos años y tenemos que recuperarlo. Y la mejor forma de recuperarlo es a través de, de la marea. Y entrando más específicamente a lo que estabas diciendo de, de los municipios, creo que los municipios tienen que tener eh, autonomía a la hora de tomar las decisiones, pero respetando... La, el, el consenso y la estrategia eh, autonómica, no puede ser que haya municipios que por cuestiones personales no se desarrollen eh, la, la confluencia que todos, que todos deseamos. Eh, tenemos que dejar a un lado todas esas cosas que nos separan, esas pequeñas rencillas del pasado y por fin ponernos todos a trabajar en positivo y ponernos a trabajar para ganar las instituciones. Bueno, pues no sé dónde ver, por ahí vía Marcos, pero bueno. Eh, la respuesta es sí, claramente. Eh, unido a lo que ya han dicho los compañeros, eh, se nos olvida también Juan Gormachea, que ha dicho hoy que va a volver. Muy importante, muy importante. Pero bueno, a lo que a lo que os iba a lo que os iba a decir, ¿no? que Estamos totalmente de acuerdo, sobre todo yo aquí en Santander, que me mencionaba ahora Luis, llevo prácticamente desde que decidí ponerme el casco de guerra, cinco o seis años eh, batallando contra el Ayuntamiento de Santander y nos tenemos que unir todas y todos. O sea, es, es, es, es, de hecho, es en la línea que estamos trabajando desde Podemos Santander, desde que se está trabajando, desde que se creó el Consejo de pues eso, avanzar mmm, con las fuerzas que ya existen en el Ayuntamiento, como puede ser Antonio Mantecón o Santander, si puede eh, en este caso, o, o Saro Izquierda, Izquierda Unida. Pero eh, a todo esto yo lo que sí añadiría, porque también se ha hablado de Castro Verde, ayer precisamente estuvimos, estuvimos en Castro y vimos que también por parte del círculo de Castro hacia Castro Verde hay un, pues, hay un pequeño conflicto, etcétera, etcétera, que sí se tenga en cuenta, que es lo que venimos diciendo, o en Vega que también existe un pequeño rifirrafe con ACPT de la gente nuestra de Podemos, eh, lo que sí se tiene que tener en cuenta en todas estas mareas municipales sobre todo en las municipales, que se tenga en cuenta a los municipios, a los que, a los que estamos, a los Podemos que hay en los municipios, ya sea Podemos Torrelavega, Podemos Santander, Podemos Bezana, Podemos el municipio que sea, que también se tenga en cuenta, porque son ellos los que en verdad mejor conocen el municipio, porque se puede hablar muy fácilmente desde yo mismo, ¿no? puedo hablar muy fácilmente de lo que está pasando en Potes, y desconozco por completo la realidad de Potes. Y puedo decir, allí hay que confluir sí o sí con Fulano y Mengano. Te pueden decir desde arriba, pero es que desconoces la realidad. Y los que mejor conocen el territorio son siempre nuestros compañeros de los círculos, y por lo tanto, o de los círculos o de los consejos que haya, y por lo tanto es fundamental que esta marea municipal sea entre todos y entre todas, no solo de arriba a abajo, obligando al de abajo a acatar la orden del de arriba, porque si se hace eso, se confluirá, por supuesto que se confluirá, por imposición, pero a partir del lunes siguiente a las elecciones habrá ruptura, eso es lo que puede pasar, y por lo tanto hay que hacerlo con mucho tacto, conociendo muy, muy, muy bien cada territorio. Por favor, le expliquéis eh, qué sentido tiene que vayáis a incorporar, a incorporar al CCA al secretario general de cada círculo y a un representante de cada círculo. Sí, eh, el problema es un pequeño error de concepto, eso, puesto que el Consejo Ciudadano o el secretario general, según los documentos de Vista Alegre y todos nuestros documentos, que viene explicado claramente la diferencia entre círculos y consejos, es que es diferente. Los secretarios generales o los consejos representan a los inscritos de cada municipio, a los inscritos, y los círculos representan a los activos, a los militantes que van a ese círculo. Y de ahí viene una diferencia muy clara. Unos están elegidos por una asamblea ciudadana, como, está elegido, como fui yo elegido diputado, por ejemplo, por no mencionar a nadie, que es todos los inscritos de un territorio, y... Y digamos lo de los círculos, cualquiera que vaya a un círculo es miembro de ese círculo, pero no representa a la voluntad de todo Podemos. No sé si te, te, de todo el Podemos territorial. ¿eh? Es que hay una diferencia de saber la el concepto que hay entre la Asamblea Ciudadana y el círculo. Y es, es una cosa de, de estructura. Uno representa la asamblea ciudadana de un territorio y el círculo es la asamblea que se reúne presencialmente cada X tiempo para dar, pues eso, los círculos. Vale. Es esa. Nos pide Pino, si le dejamos intervenir un minuto por alusiones, lo que ha dicho alguno de los candidatos. Yo, per perdonad que me salte, me salte las normas, pero que no, no me gusta escribir. que mí gusta, me gusta que me escuchéis. Es que habéis hablado de Santander, si puedo. Sí, bueno, sí. yo, vamos, es que está por ahí quitos, habéis hablado de Santander Cicueta. Vosotros sabéis que yo, yo eh, so, o sea, que a, esa, a esa candidatura y pertenezco a Santander candidatura sí, y os quiero recordar que esa candidatura salió del Podemos. Y os quiero recordar que, que la gente que estamos en Santander si en la mayoría, seguimos inscritos en Podemos. Uno se cueva, pero yo soy uno de ellos y sigo inscrito en Podemos. Y lo que está, lo que está muy claro vosotros ya sabéis mi, mi sentir y sabéis cómo yo funciono, que, que nosotros estamos deseando ir juntos para crear esta gente O sea, lo claro. estamos deseando. Yo, o sea, yo ya sé, lo tengo claro a quién voy a votar, porque sé que lo lleva a él, en lo que yo me diga. O sea, lo tengo muy claro. Y que tengáis claro, el que no lo conozca, que lo sepa. Esa candidatura salió de Podemos. Que quede claro, porque es que todavía hay gente que, que, no sé, que, no, que no cree que eso salió de Podemos. Y la mayoría de ellos seguimos en Podemos. Uno de ellos yo, mirando, mirando leña, y para lo que... Y para lo que... Vale. vale, gracias. Tío. Gracias, Y perdón, si Hay un montón de preguntas, entonces. Porque hoy se hablaba de los documentos de igualdad, ¿no voy a introducir alguna pregunta de igualdad, ¿vale? Me parece que nos estamos de estar el no... Lo siento si alguna como no se queda, pero vamos a hablar un poco de igualdad. Eh, Monse pregunta, para Cantar en movimiento? movimiento, ¿qué se propone? ¿Con en Movimiento, lo 19. Podemos el ¿Podemos el movimiento? ¿Qué se propone hacer la candidatura en cuanto a las lacras masistas y para, para favorecer la igualdad real? La igualdad real. Pues básicamente algo que no se está cumpliendo ahora, que es presencia de las mujeres, ¿no? lo, el, el lema que se dice de que para que una mujer de un adelante y un hombre que dar un paso atrás, eso nos queda mucho por hacer como, como obviamente está sucediendo y en ese sentido un poco a raíz del 11, digo 11 del 8 de marzo dar espacio o permitir o facilitar que la, sobre todo las, las chicas jóvenes que han pues, que viven esa problemática y han visto que es posible organizarse y responder y que si se organizan eso llega y eso tiene impacto el facilitar, ser útiles eh, es decir, que lo que le está sucediendo es algo que se puede, de hecho, tienen que, que ponerse ellas en, en contacto, organizarse y defenderlo. Y que la discriminación que tienen, eh, este es el signo en el que hay que acabar con ella. Y en ese sentido, simplemente, yo no puedo aquí marcar más línea, creo que eso tiene que hacer una compañera. Y eh, más que nada, ayudar. No intentar votar ni querer que nos voten, pero sí apoyar. Vale. Eh, estas son también preguntas de igualdad, que las hace él y las hace para la candidatura de problemas para en marea. Son tres, las leo todas y respondo. Voy apuntando. Vale, la primera de ellas. ¿Proponéis crear una Secretaría de Igualdad? Precisamente este tema ha sido una lucha a nivel estatal ya que implica la asignación de una partida presupuestaria. Teniendo en cuenta que el presupuesto de Podemos Cantar, lo conocemos a día de hoy, se deduce que mayoritariamente ha sido invertido en gastos de área de igualdad, comparándolo con cualquier otra área de trabajo, ¿puedes explicarme qué diferencia tendrá la creación de una nueva estructura como es una Secretaría de Igualdad con lo que ya teníamos antes? Vale, eh, es que a ver, de aquí el problema principal viene que la, el problema de, que, que igual no, no has entendido bien, porque igual no lo hemos explicado bien en los documentos, es que la organización que proponemos nosotros ahora es una organización a partir de secretarías, por eso se crea la Secretaría de Igualdad. La Secretaría de Igualdad estará llevada por una persona, como comentaba antes, democráticamente elegida, y la Secretaría de Igualdad se divide en dos áreas, dos áreas que son lo que de antes eran conocidos como subáreas, en este caso está compuesta por el, por el área de feminismos y el área LGTBI. Y se entiende, se entiende bien eso, que igual es el problema que no, que no se entendió bien. Vale, en relación con la Secretaría de Igualdad, sí. dice que también se propone la creación de un observatorio. Eh, entonces, pide que le expliquéis, por favor, qué diferencias en las funciones tendrá ese observatorio con respecto a la Secretaría. Puesto que se entiende que, el observa eh, se entiende que la Secretaría es un área técnica, es un área de trabajo. El observatorio de diferencia es el encargado de velar porque se están cumpliendo los códigos éticos y el reglamento de, de igualdad, el reglamento de, de feminismos que presentamos. La diferencia es bastante sustancial. La Secretaría, en este caso, es la encargada de, de hacer propuestas a través de de los, de los áreas y de presentar cosas. El observatorio es el encargado no sólo de cumplir, el encargado de velar que se están cumpliendo esas propuestas, sino también el encargado de velar que estamos en un Podemos igualitario, en un Podemos feminista, que en muchos casos tenemos que reconocer que Podemos no lo está cumpliendo. Vale, y la última. Decís que una de las funciones de la Secretaría de Igualdad que proponéis es evaluar las propuestas llevadas al Consejo Ciudadano. ¿Se establece algún mecanismo específico para que esta función no entorpe entorpezca y ralentice el trabajo del Consejo? ¿Y si se necesario... Bueno, eh, lo, que, lo que estamos... Lo que estamos proponiendo es que se garantice que hay perspectiva de género. Esto no entorpece en, en absoluto eh, ningún, ningún mecanismo de participación ni, ni nada. Eh, no, no sé en, qué, en qué, tipo de, qué tipo de entorpecimiento podría, podría causar esto, el, el que se cumpla la, la perspectiva de género, que de nuevo recuerdo, que en muchas políticas no se está cumpliendo y aquí yo creo que también tenemos que hacer autocrítica, incluso en nuestro partido muchas veces no se está cumpliendo, entiendo que, que este órgano va a ser muy interesante y va a ser muy importante para, para la organización sí. bueno, Tengo aquí ahora una batería de preguntas seguir Javier Cosío, no las voy a hacer todas porque tengo que intercalar con las todas del resto, porque tenemos muchas más Hay varias que se dirigen directamente a las candidatas a Osana, a Verónica entonces, pues, como veis, que ellas suban o las respondéis vosotros por ellas. ¿Cómo? Sí, sí, creo en temas de igualdad. Evidentemente, somos, somos todos hombres. Estas no son iguales. Estas no son igualdad. O sea, no son o sea, son si sí, son preguntas relativas. La respuesta es duda. Eh, de que son hombres. Hay que contestar a las. No, no, no. Son preguntas que tienen relación. Son relativas a sus cargos, a sus cargos. Entonces, yo creo que las deberíais responder vosotros y no ellos. que en exclusivo cuatro. Claro, por eso bueno, lo de la mayoría. No lo vea igual. Yo creo que tú eres la encargada. ¿no? Yo creo que hoy tocaba lo de Sobre todo sí, de Santos. Es, que, que, es que, que no está, está ni, Ro, ni Verónica. Ni Verónica. Vale. Sí, no, yo no veo a vale. vale. Es que Verónica no está, de hecho. Y Abad, no, no. está también fuera. los dos hablando. Bueno, Lanza, Lanza, para o el sea. Tabler 2019. No, no es esas. Esas vale. las dejo. Y es si se consultó con Lidia la posibilidad de presentarse con vuestro grupo a estas primarias. ¿Cómo? Si sí, se consultó con Lidia, alegría, la posibilidad de presentarse con vuestro grupo a estas primarias. No la entiendo. Si consultaste con Lidia, estaba no se quería presentar. Lidia, al ser secretaria general municipal, los secretarios, los secretarios generales de más de 10.000 habitantes no pueden ser miembros del Consejo Ciudadano. Y si se consultó, pues Lidia y yo hicimos el documento organizativo de la candidatura. <risa> Algo sabía. <risa> Pero tampoco los consejeros. Vale. Os una ¿Qué aquí, que es para ah, todos. ¿vale? De no ganar vuestra candidatura, se puede esperar lealtad hacia la candidatura ganadora para evitar las conspiraciones internas y las luchas de poder hasta el momento. Y... Añade que si las personas de nuestra candidatura quieres saber qué, cuántas de ellas trabajan en los círculos, ¿un número o un porcentaje de personas que te en la candidatura y que estén trabajando en círculos? Vale, pues... La... Es a mí, ¿no? Es a los eh, tres. Es a todos. Ah, pues. Bueno, de los círculos todos. Bueno, de claro. la candidatura de, de personas de los círculos, del de círculo de Torre la Vega, y eh, bueno, porque no, pues no tuvimos tiempo, la verdad, de, de hablar con gente de otros municipios, como comentaba antes José Ramón, la falta de extensión territorial es uno de los problemas que, que ahora que tenemos que afrontar en Podemos. Eh, ¿Cómo se... Esta, esta candidatura? Creo que lo principal es gente que conoce eh, el proyecto desde el comienzo y creo además que la manera en la que se han elaborado las, estas elecciones creo que ha sido muy al uso de, de las otras candidaturas. A mí eh, he echado en falta mucha, mucha gente y sobre todo he echado en falta eh, tiempo para poder, para poder hablar, para poder eh, contrastar otras opiniones. Por ejemplo, antes preguntabais del tema de igualdad. Yo el documento de igualdad no lo he redactado. He tenido poco tiempo para leerlo. O municipalismo. Yo de Torre la Vega porque trabajo allí, pero tampoco me puedo hacer una visión general de lo que acontece en todos los lugares. En ese sentido, creo que estamos pecando. En este proceso se está dando mucha visibilidad, pero estamos copiando mucho las formas de los partidos tradicionales. Y eso, bueno, es una crítica que quería hacer yo aprovechando. <risa> Respecto a la pregunta de cuántas personas. Eh, perdón, eh, no os de la parte primera. De... Vale, sí, sí, sí, la, que la, la lealtad, para el final. Yo creo para el. Que también la eh, de los 20 que somos, ahora que he hecho un cálculo mental rápido, pero eh, a veces es, es difícil, eh, 18, que yo sepa, están participando activamente en, en los círculos. Eh, las otras dos personas, igual sí. Sé, sé que de antes venían, a dejo dejó dejó de venir, se sintió no se sentía cómoda en el círculo donde participaba y demás, además de estar participando activamente en, en los círculos eh, es que participan en muchos círculos, porque estaba haciendo ahora la cuenta y viene que acaba saliendo representados en la candidatura de Lo haremos Juntas, Cantabria en Marea pues la mayoría de los, de los círculos de Cantabria, es una pena que no pudiera ser eh, todos y respecto al último punto, al de lealtad Vamos, yo creo que, que mi lealtad eh, absoluta con, con la lista que gane. De hecho, es algo que creo que ya hemos demostrado algunas personas, por desgracia, eh, más que otras, durante mucho tiempo. Eh, no sé si sois asiduos a, a las redes sociales y demás, pero creo que el ejercicio de, de, pues, de, de, de valentía y de alguna forma de poner la otra mejilla continua ...que ha estado haciendo eh, la gente de, de esta candidatura por lealtad y, y por querer trabajar para este proyecto... ...y porque opina que es lo mejor para este proyecto, por no manchar la imagen del partido, es total y absoluta. Bueno, y si me permites, que se me olvidó, pues, se me pasó por alto la lealtad, creo que responderlo sirve de mucho... ...porque la lealtad se demuestra con hechos y no con palabras... Un hecho, al menos a nosotros, a la candidatura municipal avalada por el Círculo, José Ramón pidió el voto para CPT y no sacamos nada a prensa. Si empieza a contar aquí, la que nos salía ahora, cierta gente que decía venir a Podemos. Yo, por cierto, a mí me tocó en el año 2013 finales, vino un tal Miguel Urban y nos dijo montar un proyecto. Yo, desde febrero de 2014, olvido las veces que me han insultado. Hasta una compañera del Círculo Vodostratero Occidental aludía como que yo la había agredido sexualmente. O sea, y no he dicho nada. Eh, me han enviado gente al despacho y a Torla Vega a insultarme. Eh, no he dicho nada. Eh, nos han bloqueado en diciembre de 2015-2014. Nos bloquearon la lista a las municipales, el aparato del partido, y no he dicho nada. Eso sí, mi lealtad jamás va a ser como una burocracia con un partido. Mi lealtad es la misma que cuando empecé en el 15M y en la PA con la gente. En cuanto a este partido traicione lo que dijo que va a hacer, y veo cosas que está yendo por mal camino, mi lealtad será con la gente y el partido se habrá convertido en algo contra lo que luchar y no contra lo que defender. La primera sobre la de los círculos, ¿no? Pues casi eh, así que me van viniendo a la cabeza que les estoy viendo por aquí si no han estado trabajando en círculos han estado trabajando en áreas como, por ejemplo, Fría, que ha estado en el área de cultura, o sea, si Verónica, por ejemplo, no, o sea, os puedo decir una o dos que no, pero si no han estado trabajando en círculos, han estado trabajando en áreas, y si no han estado trabajando conmigo sin asistir esas áreas dentro del Consejo en diferentes aspectos, etcétera, etcétera, o sea que prácticamente... Es así la candidatura de Cantabria 2019. Sobre la lealtad, Javier, ¿qué te voy a contar que no haya demostrado...? Era Javi quien hacía esa pregunta, ¿no? No, la misma pregunta de los círculos era la lealtad y no está firmada. Ah, vale, vale. Sobre la lealtad, ¿qué os voy a contar, los que me conocéis, de si soy leal o no a este proyecto? O sea, eh, creo que soy el ejemplo de lo... o sea, me pego, me pego el pingüe de decirlo, además, de un ejemplo de lealtad cuando... Hubo de todo, como todos sabéis, en el pasado, insultos públicamente, internamente, fue feísimo, mentiras y demás. Y decidí dar un paso a un lado precisamente porque creía en el proyecto y porque si decían que yo era un estorbo para que Cantabria mejorara dentro de lo que es la estructura de Podemos, di un paso a un lado y digo, ahí tenéis el camino, que yo me pongo a vuestro servicio como he demostrado, y ya no lo puedo decir yo, que lo digan los miembros del actual, que desaparece esta semana que viene, el martes, Consejo Ciudadano, si he sido o no he sido leal al proyecto. ¿no? Eh, y por una aclarar, yo a la CPT nunca le pedí el voto. ¿eh? Sí, una foto, pero fue en el concierto de Rojo Cancionero, creo recordar que estábamos Verónica y yo, ...que fuimos a aquel concierto, pero no, no era la... pedir el voto. No me vas a hablar, por no me vas a hablar. ¿Eh? ¿El qué? Ah, bueno, seguro. Pero eso no, no... Yo no pedí el voto. ¿Pero yo? Ah, pues de aquí. ah, ah, de aquí. ah otra gente ¿tú? de aquí sí, igual no, sí. Pero que tampoco... O sea, pero que no quiero decir te que... Tragos, no, que no, yo no. Pero no, no lo dirás... Pero Piru, no lo dirás por nadie de los que estoy aquí, ¿no? O sea, ¿por mí? Sí, pero... Estos no, no? que es mentira. Es pues que es mentira esas cosas que están diciendo... Eh, quedan dos de dos personas que no, que no he nombrado ni he formulado. El resto de preguntas se que quedan, que son como 20, eh, que son todas de personas que ya habéis preguntado. Son las nueve de la noche, así que voy a hacer estas dos. Yo creo que el debate eh, ha sido ahí discurrido con un buen tono. Eh, a medida que se va, van pasando las horas, podemos calentarnos Y yo, sobre todo, lo que quiero es que esto sea un espacio de reflexión y de acercamiento. ¿vale? Entonces voy a, voy a realizar dos últimas preguntas y no me a por finalizar el debate, ¿vale? Una es de julio y es, ¿qué tenéis pensado para fidelizar al militante y recuperar la sangría de militantes que ha habido hasta el momento? Y si hay algún plan para potenciar los círculos, especialmente aquellos que son más pequeños. Se separa los tres. ¿Quieres los tres? Eh, si quieres eh, empiezo yo, no me gusta nada. Eh, yo creo que una de las principales razones por las que desde que empezó Podemos... Eh, allá por el, por el 2014 ha, digamos, ha ido eh, descendiendo el número de militantes activos de los círculos, principalmente es porque los círculos acabaron siendo convertidos más que en un escenario político, en un escenario más de debate y, y cultural. El principal problema de que, que hubo ahí fue el hecho, la decisión de en 2015, de no presentarse a las elecciones municipales. Creo que el hecho de carecer de una herramienta política, de quitarles a los círculos, bueno, no quitarles, nadie le dijo que no se presentaran. De hecho, en Torrelavega se presentó una candidatura independiente, en a presentamos una candidatura independiente, además una candidatura bastante abierta de Unidad Popular, que venía gente independiente, gente de Izquierda Unida, de otros partidos el principal problema fue eso creo que esto se va a solucionar en el momento en el cual logremos crear para 2019 un caldo de, de por un lado eh, ya es un periodo más preelectoral ya la gente se siente que puede participar que esas propuestas que lleva se van a desarrollar, van a quedar plasmadas en un programa electoral que después va a haber alguien en sus respectivos municipios y también en el Parlamento de Cantabria que materialice y por otro lado yo creo y considero básico que va a ser lo que más gente va a traer a Podemos, aunque no sea a Podemos, y vuelvo a insistir en la importancia de, de la marea cántabra. Eh, de hecho, es bastante significativo que ahora mismo haya aquí gente que se fue de Podemos, y de hecho se fue muy disgustada de Podemos, y haya vuelto, y haya mantenido conversaciones muy, eh, pues eso, muy contentos con la idea de, de la marea creo que, que es algo importantísimo y que me alegro muchísimo que el resto de las candidaturas lo hayan lo hayan asumido vale, pues Nosotros defendemos lo que en el año 2014 se, se pretendía ¿no? estructurar y luego pues por distintos motivos no, no fue así, y es que se articula en torno a lo municipal, círculos municipales que se coordinan y se organizan en lo autonómico, si no tenemos provincia, sí que lo autonómico, y después esos mandan representantes a lo estatal. Y en ese sentido creo no generar mucha burocracia porque al fin y al cabo eh, estamos aún desarrollando el proyecto político. Si no tenemos bien definido el proyecto político eh, emplazado temporalmente a largo plazo, es difícil definir una estructura, porque para tener una estructura hay que saber para qué se organiza esa estructura. Eh, en ese sentido creo que eh, la manera de que la gente vuelva es sabiendo que, su, que lo que dicen o lo que hacen se tiene en cuenta. Yo me acuerdo en 2014 la cantidad enorme, ingente, de propuestas que hubo presupuestarias. O sea, lo, los técnicos que tenían que juntarlas, o sea, les echaba humo en la cabeza porque claro, había muchísimas. ¿Por qué? Porque la gente sabía, veía. Hoy oh, yo he portado esto y sale. Claro, algo que no sucedía en ningún partido político. Y en ese sentido creo que hay que dar marcha atrás y, y si algo... Eh, de raíz está mal, se vuelve a hacer nuevo no pasa nada, esto es un partido joven y aún no hemos cometido errores tan graves como para que esto tenga que terminar se vuelve a hacer como todo en la vida y se aprende de los errores y en ese sentido creo, que hemos querido por velocidad, por disputarle el espacio a esos grandes partidos parecernos a ellos cuando creo que nuestra gran virtud era que no nos parecíamos a ellos la gente nos veía a nosotros, o a sea, Podemos y tal y era diferente, y funcionaba diferente y se les tenía en cuenta. La cosa es eh, no que se cuente a la gente que se les permita votos, sino que se les tenga en cuenta. Y creo que es lo que no se ha hecho con los círculos. No se les ha tenido en cuenta. Y eso la gente, al haber vaciado el espacio de debate y al haber visto que sus decisiones pues, no eran tomadas en consideración, se ha ido oyendo Eso hay que recuperarlo a través de habilitar espacios de participación efectiva. Y eso creo que es... Eh, todo el poder a los círculos es una consigna que lo resume bien. Al fin y al cabo, eh, creo que es el... Eh, la consigna de, de, que define más o menos la estructura organizativa que queremos volver a los círculos y quitar burocracia quitar comités quitar esos órganos opacos que no interesan a la gente y permitir otros cauces complicado complicada tarea la de la que voy a os podría o sea eh, podría adornarlo pero es complicado la extensión y aumentar los círculos muy Complicado, por falta de ilusión, que no tiene, o sea, por hay una pila de procesos y cosas que han ido ocurriendo, o de, directamente, eh, no, sabría, no sabría cómo deciroslo, pero es complicado, la verdad, no, no os quiero mentir. De hecho, muchas de las propuestas que hemos hecho en el organizativo, como la que antes le hablaba, hablaba con con Viti creo que fue, la de que esté un miembro, un portavoz del círculo dentro del Consejo, pues esa propuesta surge precisamente por comentarios que vemos en diferentes círculos de que es que no se sabe qué está pasando ahí y es que se te mosquea que no sepas lo que está haciendo tu ejecutiva, al fin y al cabo, como es un Consejo Ciudadano. Pues de ahí viene esa propuesta. Son ideas que, que se hacen con la, con la ilusión por parte de, y ya no, yo creo que hablo en general, de las tres candidaturas, eh, ideas que se tienen para ver cómo les reactivas otra vez a los círculos, porque vemos que van a menos si no han desaparecido, como como ha, como ha pasado, pero es muy complicado, es muy complicado y ya no solo tiene que ser de los dirigentes, que es lo que se está tomando ahora este proceso, sino que tiene que también ser, esa, esa complicidad tiene que ser también, ...de los que no os presentéis que, el que los círculos no desaparezcan, porque veo mucha gente que, que hoy aquí, que hace tiempos que igual no están yendo a los círculos... ...que pueden, nuevos que pueden venir al círculo o a los diferentes círculos, o sea, es un tiene que ser un, algo entre todos, no va a venir nadie a hacer la activación de los círculos porque se llame Verónica, porque se llame Rosana, porque se llame Abad o porque se llame Fina. O sea, nadie, ni, ni los diferentes consejeros ciudadanos. El tema de la activación de los círculos tiene que ser entre todas y entre todos. ¿Y el cómo? Pues entre, lo mismo. Puede haber unas propuestas que traigamos en nuestros documentos organizativos y políticos... Pero creo que va mucho más allá. Creo que es de voluntad de saber tratarnos entre todas y todos, que no lo hemos sabido hacer. De hecho, muchas veces se debaten de cosas políticas y el hecho de que un compañero te lleve la contraria por diferentes posiciones se ve como que es, se enfrenta a mí y no sabemos gestionar esas emociones, no sabemos gestionar que alguien te lleve la contraria en lo político. Y eso genera luego eh, chispas y esas chispas se convierten en incendios y hace que alguien se vaya. Y podría, seguro que eh, eh, podría mencionar más cosas, los horarios de los círculos, cómo, cuándo son. O sea, hay tantas cuestiones que no dependen de las ejecutivas de los de, de Podemos que que habría que analizar en profundidad, pero no solo por unos porque no somos, somos, o sea, no somos ni más listos ni más ni genios ni nada. Sencillamente necesitamos ayuda y por eso nuestra propuesta es esa apertura total para ver si eso funciona. Y si no funciona, pues habría que volver a dar otro giro entre todas y todos para ver. Y para eso son los dos encuentros de círculos que se hacen para ver qué se puede hacer, eh, modificar para conseguir esa reactivación y generar esa ilusión que es lo que nos está faltando a todas y todos oye, con mi me gustaría saber si puede alguien contestar a la pregunta sobre el tema financiero porque a ti me interesa saber para poder votar sí, sí, no, sí, claro, no es que si también. alguien va a contestar a ver, como financiero ¿Está preparando cada de las personas que estáis aquí sí, y ahora para hablar voy a hacer lo tema una que llevo por mail otra persona para que hasta por lo menos una de estas personas. Es que si claro. sigo haciendo preguntas... Hemos... Yo te las mando por correo. Yo te las contesto. Que es, estamos aquí es para poder tomar decisiones. Evidentemente. Si no sabemos lo que nos va a poder claro, hacer. Pero, tomar yo, te, te, la, te la respondemos ahora en Petit Comité si, si no, quieres, sin problema. Me gustaría que lo dijeras aquí porque hay preguntas importantes del tema financiero que no se dicen. Luego va a pasar y lo vamos a tener problema. No, no, no, no. Yo no queréis financiero. ¿Cuántas quedan cero de qué? Por quedar ah, quedan como 30. Eh, bueno, yo comí un bocata, yo estaba dentro de una hora y no tengo hambre. Yo no no la No, no, no. Yo lo que decía es vosotros, si queréis responder a estas financieras, pero si nos vamos a las financieras, respondemos a todas las demás. Claro. Y claro. es si todo el mundo tiene que estar en igualdad de condiciones. pero <risa> en la financiera no ha habido ninguna. Es verdad. ¿Lo has dado? ¿Hace una? ¿Cuántas has dicho? ¿Muchas? ¿Cuarenta? De... No, ¡A la ve ya! Financiero, ¿lo quiero saber de financiero? ¿A <ríe> <ríe> qué nivel? Sí, sí. Casi que prefería las preguntas de la capital de tu mano. No era debate político, era de y de referidos. No, y político. Pues, ¿no hay que... no, ¿no hay que... político. Eh, era político también. ¿Pregunta de la Venga, dale. Es solo a un grupo, o sea que no hace falta que. ¿Qué vale. <risa> Hijo puta. Eh, lo vale, para... no haremos juntas. En el Qué documento casualidad. organizativo, en el artículo 28, se establece que el equipo de trabajo de finanzas no tiene capacidad decisoria, estableciendo todo el poder en el CCA para importes superiores a 300 euros. Y para los inferiores, ¿quién lo decide? ¿Y cada gasto, para cada gasto superior a 300 euros se convocará un CCA para acordar su pago? Espera, que sigo. Espera un poco, si quieres voy respondiendo una vale. a una, porque sí. si no es una locura. Veo que va a seguir muy largo. Yo me el muchas preguntas. Sí. Eh, empiezo por lo último. Eh, gastos superiores a 300 euros, no, no, no hace falta convocar un CCA para ello. Estas son decisiones que se hacen de manera telemática. La ¿Telemática? Sí, de... no, pero se, se, entiende, se entiende que de forma telemática es una decisión que ha tomado el CCA. De hecho, ahora funcionábamos igual con gastos. Extra presupuestarios. Y vamos, en eh, 48 horas está, está solucionado. ¿Y los superiores? ¿Y los inferiores? ¿Y los inferiores? ¿Sup no, superiores. Inferiores, se está refiriendo, área finanzas, ¿no? el área de finanzas. Y las que sean juntos de 300, yo no soy superiores de superiores <risa> 15. <risa> vale. Si salen a formar sus documentos. ¿Cabe la posibilidad de remunerar a algunos miembros del CCA? ¿Cómo? Si se han aprobado los documentos, que lo haremos juntas con también Marea. Si cabe la posibilidad de que se remuneren a miembros del Consejo Ciudadano Autónomo. Pero esa misma pregunta esa misma pregunta se hizo, se hizo el, el sábado y la respuesta sigue siendo la misma. que es que entendemos que la decisión es del CCA y los reglamentos no viene, no viene especificado nada de nada de ello. Que no viene especificado nada de ello. Creo que otros compañeros sí que venían, eh, sí que tenían especificado bastante bien las personas nosotros hemos entendido que tiene que ser el CCA entrante quien tome la, la decisión vale y la última financiera por qué no figura por qué no hay no se menciona en ningún momento la figura del interventor fundamental pues posiblemente eh, haya que, que contemplar la figura de, de un interventor al igual que existe un interventor la figura de un interventor a nivel a nivel estatal Sí, es que, si, si no vienes especificado eh, tú en tus documentos eh, o ampliado, generalmente suele ser ampliado porque no puedes recortarlo se asumen los documentos estatales por lo tanto, eh, la figura del interventor al venir reflejada en los documentos estatales vienen los documentos eh, propios solo para aquí la pregunta y la capital de Tuvalu o algo así es una pregunta? bueno, para cerrar vale he mm, seleccionado dos preguntas que hacen referencia a 2019 que es el horizonte que tenemos ¿vale? eh, os formulo las ¿al dos? 2019 o a la candidatura a 2019? No, no, el horizonte que tenemos Podemos es pues pues 2019 el pues Podemos somos todos no. No vale, vale. De Cantabria. Eh, y son dos preguntas una lo hace Cristina Bustamante y otra la hace Quitos ¿vale? bueno, son las dos relativas a 2019 las formulo ambas y con esto damos por finalizado el debate eh, Cristina Mustavante pregunta: ¿Estáis de verdad preparados para gobernar en ayuntamientos en Cataluña? Y por su parte, Quito nos dice que si creéis que la situación actual de Podemos y con las previsiones, eh, con los previsibles resultados, perdón, en 2019, es positivo plantearse la opción de entrar a un gobierno. ¿Empiezo ¿Empiezo? Eh, ¿cómo vale. eh, la pregunta de Cristina De si estábamos preparados para gobernar Es así, ¿no? Sí Por supuesto que sí O sea, yo lo tengo Yo lo tengo muy claro Hace, hace cuatro años hubiese dicho Pues no sé, tal vez Bueno, ahora sí digo que sí ¿Y de, cuál era la quitos Que no me acuerdo La es con los previsibles resultados Que ah, el Podemos en la sí. Que he tenido el debate esta mañana con él. He tenido este debate esta mañana con él. Eh, por supuesto, pues ya, te, ya lo, que, lo que te he comentado. Debemos, de hecho, de, de intentar gobernar allá en todos los sitios que podamos. ¿Por qué? Pues siempre, lógicamente, con fuerzas políticas y con un acuerdo de gobernabilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo veo en el día a día en el Parlamento de Cantabria, que es el Legislativo y el Ejecutivo por el otro lado. Todo lo que se decide de verdad, que mejora o empeora la vida de todos nosotras y de todos nosotros, no se hace en el Parlamento, se hace en el Consejo de Gobierno. Y si no se está en el Consejo de Gobierno, no se cambia Cantabria. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y lo que hay que conseguir es... Un eh, intentar tener la fuerza suficiente para poder hacer eh, esa, esa coalición, ese, ese, ese, ese pacto de gobernanza, pero siempre y claro, siempre con un buen pacto de gobernanza que no genere consejerías estanco como le ha pasado al PRC y al PSOE, que van ambos por libre, se tiene que entrelazar perfectamente todo para precisamente que no pase como lo que ha estado pasando, que cada uno va libre como pollo sin cara. Es que eso teníamos, eso quitos, eh, en ese sentido, espera, quitos, en ese en ese sentido te voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Consigues, por ejemplo, que una consejería entrar en, entrar en varias, ¿no? Está, eh, consejería de obras públicas y vivienda. Actualmente está todo en manos del partido regionalista. Y la de obras y la de vivienda y te pongo un ejemplo porque sabes que lo conozco con profundidad, la de vivienda se está gestionando... Si no te gusta mi respuesta, mala suerte, Marcos. O sea, la de vivienda se está gestionando simplemente para hacer ladrillo, no para hacer el derecho a la vivienda que nos dice el Estatuto de Autonomía. Y, por lo tanto, eso no puede ser así. Y la única manera que existe de que eso gire es que obras públicas es para hacer puertos y hacer carreteras, pero vivienda es para gestionar ese derecho a la vivienda que no se está gestionando en Cantabria. Y eso solo se consigue estando ahí dentro, no estando en el Parlamento solo. Por eso es muy importante gobernar. Por eso era la discusión de esta mañana que teníamos. Y podría estar mencionando eh, servicios sociales, que estoy mirando a Verónica. Llevamos una ley de renta social básica aquí en Cantabria. Se la pasaron por el forro cuando había firmado Miguel Ángel Revilla con nosotros, que yo personalmente había hecho aquella firma con el Partido Regionalista, y votó en contra de eso. Si hubiésemos estado en el Consejo de Gobierno, no hubiese votado en contra de la propuesta que hubiésemos firmado. Por lo menos esa es mi opinión. Luego, aparte que esa decisión, según tanto Vistalegre como los documentos de todos los que van ahora a este proceso de primarias... Esa es una decisión que no la toma ni el Consejo Ciudadano ni el Secretario General. Esa decisión la tenéis que volver a tomar todos, puesto que las decisiones de gobernabilidad son de la Asamblea Ciudadana, quiero recordar. Bueno, eh, respondiendo a la primera pregunta, y en un tono mucho más tranquilo. Eh, no, no si estoy es... tranquilo la, la pregunta es de, de si estamos preparados para, para gobernar a nivel autonómico o y, y a nivel y a nivel municipal eh, entrando a nivel estar? municipal creo que la respuesta es obvia de hecho yo personalmente estoy en el equipo de gobierno de, de un municipio eh, además eh, yo creo que después de todas las formaciones que se han hecho después que en los en los círculos se empieza a haber. ...pues bueno, eh, áreas de municipalismo que empiezan a trabajar, que empiezan a tener conocimientos sobre el funcionamiento de los ayuntamientos... ...yo creo que se está empezando a desarrollar un trabajo en el cual va a crear unos equipos de personas... ...que van a ser muy capaces de gestionar, en el caso de llegar a la posibilidad de, de gobernar, los, los recursos públicos. Y a nivel parlamentario yo creo que es tres cuartas partes de, de lo mismo... Si nos ponemos a fijar, el trabajo que se ha hecho en el Parlamento, aunque suene un poco feo un poco, decirlo, es si no, si no sobresaliente, es, es notable. El trabajo que ha hecho Podemos en el Parlamento de Cantabria es muy bueno. Es como para estar orgullosos y no solo eso, con tan poca representación. Es alucinante y esto es algo que, que, vamos, que te reconocen el, el resto de, de partidos que están en el, en el Parlamento de Cantabria. Yo creo que sí que ten, tendríamos la capacidad, y ahora ya me meto en la respuesta de, de Marcos, sí que tendríamos la capacidad de entrar en el, en el Ejecutivo. Si es positivo o no, es que ahí ahí lo es todo. Cuando un partido se presenta a las elecciones, se presenta para ganar. Un partido no es una, una asociación cultural, un partido no es bueno pues cualquier otro tipo de, de organización que lo que se presenta es para mantener unas pues para mantener unas ideas, para poner en boca de todos eh, cierta cierto tipo de, de políticas, un partido se presenta para gobernar porque es ahí donde realmente puedes influir sobre la vida de la gente, que yo creo que es algo que es lo que queremos todo y lo que no podemos olvidar, si nos hemos presentado aquí no es para que a Podemos le consiga tal cosa, para que la imagen de Podemos... Vamos a dejar Podemos a un lado y vamos a centrarnos en las personas, que yo creo que es algo en, en lo que cuando nos presentamos, cuando dio la gente el paso adelante para presentar, es en lo que realmente pensaba y en algunos momentos, en algunos debates, parece que se va quedando en, en algo secundario, porque realmente ahora lo, lo revolucionario... Los revolucionarios ganar, los revolucionarios gobernar para un para un partido con nosotros. Los revolucionarios, aquí me va a matar el compañero eh, Álvaro, no es estar en las calles, no es coger un megáfono y gritar más que nadie. ¿Eso hay que hacerlo? Por supuesto que sí, por supuesto que hay que hacerlo. Por supuesto que eso influye para cambiar muchísimas políticas y por supuesto que necesitas las, las calles, pero también necesitas las instituciones y las instituciones las consigues, y las instituciones las consigues gobernando. A ver, ¿si estamos preparados para gobernar? Mira, sí, porque el nivel que hay es bajísimo, o sea... <risa> yo, veo, pues, yo veo la gente que hay y veo gente pues, que más que bien sigue aguantando, tiene de la ciudad. o sea, sí, sí, ¡Qué gran respuesta! Eh, y luego, a ver, eh, con lo otro, ¿se puede entrar a gobernar? O sea, con los que están, ni de coña. Y de coña a menos que surga una candidatura de izquierdas de la nada y podamos gobernar en coalición con ellos, que creo que no. Eh, y luego, en el tema de pueblos, igual algún pueblo pequeño, en el que influye más la personalidad individual que las siglas, igual dice, oye, aquí es el pueblo lleva 30 años el, el elemento este, y que echarle y te puedes juntar con siglas que no serían las, las normales. En un pueblo sí. En grandes ciudades yo creo que la labor es de oposición. Eh, no podemos confiar en la, ni en el PSOE, ni en el PRC, ni en el PP hay demasiada corrupción que está institucionalizada, este es un país plagado de corrupción, no lo digo yo, lo dicen los informes en todas partes, y creo que lo hace. lo que hace falta es hablar de procesos constituyentes, no podemos quedarnos con una constitución que se quedó a medio camino en los años 70, imaginaos ahora, ahora creo que hay que hablar de procesos constituyentes y hablar de volver a construir desde cero, porque está tan podrido el edificio, que es que nos vamos a dejar mucho más esfuerzo en intentar eh, eh, renovarlo que hacerlo de nuevo y yo creo que que sobre todo no tener miedo y sobre todo no elegir el mal menor o sea yo he podido ver lo que es el PSOE, un municipio del PSOE 100% como bueno ahora es PSOE-PRC pero más o menos es lo mismo en Torrelavega Vega se sigue la línea de Montoro, a al igual con, con lágrimas en los ojos, dice, es la ley, lo tengo que hacer. O sea, no hay ningún tipo de desobediencia a las políticas neoliberales. El que entre allí, le van a pasar como por rodillo y nos va a tener que recortar. Y el que no recorte, prevarica. Tú le dices que quieres gastar más y te van a decir, no puedes pasar el techo del gasto. O sea, las leyes están hechas para la banca. No se puede entrar a gobernar esto, esto hay que romperlo y esto hay que ir a una ruptura. Tuvimos una transición que no valió para mucho, hay que ir hacia una ruptura democrática. Y es lo que yo creo. Entonces, te puedes ver que las fuerzas políticas con las que podríamos ir estarían en clave estatal y, desgraciadamente, autonómicas. No tienen ninguna representación, aparte de Podemos, IU y alguna que, con la que ya tenemos contacto. Y es lo que creo. No me hago ilusiones, señor. Si me... A mí me gustaría perdón, hacer un comentario sobre igualdad, porque no se ha hecho ninguna pregunta de mandar. bueno se han hecho dos amedas. Me ha servido un eh, poco tu eh, comentario sobre que una falsa eh, acusación de agresión sexual. Eh, creo que, creo que, para la, para que, hasta, que hay que tener un poquito cuidado al decir estas cosas. Yo lo que quiero es tener cuidado al utilizar las redes, para, para acusar, la acusar a un compañero de aprovechando eso. por decir falsas acusaciones así, eh, sí, les no, en concreto, no, entiendo, no entiendo tu pregunta ¿Qué problema no, hay? Yo te digo que, que, es que es se posible. habla de la no, no ¡Es una acción! Ah, vale, vale. no, digo que ese tipo de cosas a que no apenas de igualdad y lo único que me es justamente lo grave es la persona que lo dice, no, además aprovechando su condición de mujer para acusar a alguien y encima que es un rival político durante un proceso electoral. Yo lo que digo es que mi lealtad a alguien que acusan así es un delito muy grave. Yo puedo ir a la cárcel directamente si lo da alguien policía. Entonces digo, que una mujer que usa eso, a mí me parece una falta completa de, de ética. ¿Qué de nuestra... No estás diciendo, como para...? no, que sí, y así eso si de lealtad, yo he hablado de que se me ha acusado y yo me callo la boca. Y era algo que a mí, a mí me afectó. Porque estoy en un pueblo y esas cosas la gente las gente se extienden por el pueblo, así, ¿vale? Sí, sin pruebas, no, es decir, la no, sombra. No, lo que se dice es que es mejor ah, ah, ah, ah, que no lo cosa? Bueno, yo haré lo que me, es, bien, bien, me bien, parezca, no lo que me extienda, que no se defiende porque también en esta cuestión de un caso ha habido un caso muy parecido y que nos está costando mucho dinero. ¿Sabes? Pero que lo ha sufrido y nosotros también se te fue de las manos Lucía se te fue de las manos cuando se ha hablado de los círculos que hay de los gente yo creo que no estoy de las redes yo soy alérgica a todo eso hay mucho daño con las redes cuando se ha hablado de los insultos de todas las cosas que se hacen es que tiene que haber más respeto, más educación. Claro. Eso, la falta de educación hace que pase todas estas cosas. Porque yo ya te digo que no estoy en las redes. ¿sí? tengo un teléfono para sino. Sí, y me ofende terriblemente ve a la gente con los teléfonos cuando estamos en la asamblea y tal. Todo es una falta de educación. Y por eso se ha producido. Pero nada más que por eso. Hay que atraer... Hay que atraer... Yo creo que, que nos podemos reavanzar perfectamente. Nos tenemos la luz a toda vida. Los que, y los que luchamos nunca lo hacemos, sigo pierden los que no lo Así que creo que hay que seguir adelante y tener cuidado con las redes sociales que están haciendo muchísimo daño. Y cuidarnos un poquito, ¿no? no, ¿no? Leáis que es el y <risa> <risa> No le que estoy de No recordáis los libros.